Amigos y amigas como están Espero que estén de maravilla Pues yo estoy feliz, estoy despertando Un sábado por la mañana Y la verdad estoy emocionado Estoy angustiado, estoy sorprendido Porque esta mañana Me llegó un paquete Que realmente no desconozco qué es lo que viene en este paquetito No vaya a venir una memoria con información clasificada y... Pero al parecer son los paquetes ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon? Son dos paquetitos, y la verdad no sé qué viene, no sé qué contiene, lo que sí sé es quién me los manda, quién me los regala. Me los mandaron y la verdad estoy como que sorprendido, emocionado tal vez. Digamos que este sería mi primer unboxing, unboxing, dirían muchísimas personas. Y pues quiero, o sea, ya quiero saber qué es mendigo contenido de esta caja. Y la verdad pues qué chido que, que haya gente que... Pues bueno, quiero agradecerte, ¿no? De cierta forma, las cosas que haces por ella, ¿no? O no sé cómo decirlo. En este caso, vamos a hacer este unboxing y a ver qué pasa, ¿no? Lo vamos a proceder con la cámara. Y así va. Entonces, vamos allá. En este momento, lo que vamos a hacer es la apertura de esta caja misteriosa que contiene dos paquetes. Eh, tenemos aquí la cajita, no está abierta, está cerrada, está sellada. Y juntos vamos a descubrir lo que es esta cajita y qué es lo que contiene dentro. Vale, entonces sin más preámbulos al asunto, sin más cosas que decir, en este caso voy a necesitar. Asistencia de un cúter. <risa> Del cúter de Alexis, de Mario. Y no sé por dónde vamos a empezar. Yo creo que por acá, ¿no? Soy nuevo abriendo este tipo de cajas. Así que... Si me van a criticar. Oye, güey, así no se abría. Y que, quién sabe qué cosas. Pues, lo siento, chavo. Yo soy nuevo. Ah, ok, desde aquí. Ah, ya. Te abre así. Nos pide la caja. Ay, wey. esto para no dañar la caja, ¿no? para, Ya sabes. Les recuerdo que yo no lo compré. Yo realmente estoy sorprendido y pues me emociona, ¿no? Porque este, ah. no mames, güey, no mames, güey, güey, no mames. Esta es la primera cosa que contiene la caja. Güey, no mames. A la virga no mames, ¿verdad? Ay, cabrón, güey. No mames. Güey, no, sí, no, no mames, no mames. mames no mames, no mames. Ya, mira, o sea, ¿qué pido? Ok, o sea, bueno, vamos a cortarle tantito en este cachito. Y vamos a, a pasar a la presentación de estos bellísimos productos. No sé de qué marca sean, realmente son nuevos, son los, bueno, más bien no reconozco muchísimo la marca, pero como pudieron ver en los, los cortitos que pasamos, se llama la marca Hilo, y pues realmente estoy impresionado, estoy gustoso de saber... De esto, ¿no? Al parecer, por las letras que tenemos aquí atrás, pues son. Es chino, este. O chino, japonés. Bueno, es asiático, el pinche producto, ¿no? Tal vez puedo, podemos decir que es una marca chingonada. Ya no sé realmente qué pedo. <risa> Realmente no sé qué, qué onda con esto, pero yo creo que vamos a proceder a abrirlos y ver cómo, cómo vienen en la cajita. Recuerden, este es mi primer unboxing y yo realmente no sé cómo hacerlo. Lo estoy haciendo como Dios me está dando a entender. Así que, pues manos a la obra, ¿no? Vamos con el cúter de Mario. Vamos a abrirlo, un más. Wave, no, me la mano, ya. Abrimos este cacho, de primera mano está genial que tenga su bule porque pues eso demuestra que es de calidad hasta cierto punto La caja, o la nueva, <risa> obviamente la caja está pesada, es me imagino que es por el reloj Vamos a, a, a, a abrirla, empujarla, a, cómo te, cómo, cómo te haces? parece, ahí está, estaba pegada Wey, no va a ¡Oh! ¡No mames wey! Tenemos el reloj, es, no sé, es plástico No, si sí es fierro wey, o es un tipo de metal Pues bueno, ya hemos abierto, ya hemos visto el tipo de material de este reloj. Esto en definitiva es de goma y pues no sé si esto se le pueda cambiar en algún momento. O oh, no mames, no, está vez Tiene unas, unas cositas aquí que no sé si se puede alcanzar a distinguir, pero trae unas cositas acá. ¿Ya vieron? Ahí. Esta seguramente sí se podrá cambiar la correa, pero realmente desconozco si sí se podrá o no. No manches, qué bonito a ver, Vamos a ver, a quitarle la pegatina. Vamos a ver si tiene pila, si no tiene Sí. a huevo, Sí prendió Ahí está, ok, necesito escanear Para descargar el código Y todo eso, esto es de vidrio Al parecer, en cuanto pueda lo voy a hacer Vamos a ver qué contiene la cajita Esto pues en definitiva Pues es para el reloj ¿no? Trae un hito? bueno, no sé, asiático, japonés, chino y en inglés en este lado. Así que está muy bien. Y trae tu pequeño cargadorcito. Ah, no mames, el dimane. Ah, mira. Oh, dale. Oye, esto está muy fuerte. ¿Dónde te conectas? ¿Seguramente acá? No, Ah, sí. ah ya había. Yo jalo. Oye, está muy bonito. Gracias, gracias. Ok, vamos a proceder a, guarda a guardar esto. Esto ahorita lo hago y esto ahorita lo configuro. Te quedas ahí atrás. Tu reloj. Te quedas ahí. Y con estos audífonos a ver qué qué tal quedan estos audífonos. Pues ya los estamos viendo. Aquí todavía están envueltos en su plástico, en su envoltura. Vamos a proceder a unboxearlos. Vamos a abrirlos. Ay, pinche mano me un chingo, güey. Vean cómo Dios es grande, grandísimo. No mames, qué chido Y pues, bueno, aquí tenemos la cajita Creo que igual la tenemos que escultar Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a abrir la cajita Es que tengo la cámara de este lado Tengo mi otra cámara acá Así que no sé a qué lado mirar Pero bueno, vamos a abrir la cajita Vamos a ver qué contiene No mames, güey Güey, no mami Ok, vamos a dejarlos así Vamos a hacer video presentación Y ahorita regresamos ya los tenemos aquí. La verdad el material se siente bien, realmente no sé si sea plástico o si sea metalito, pero pues. para hacer o sea, no sé, una marca que no, no reconozco, está súper genial. Y al momento de prenderlos, ay wey, hasta tiene su marquita aquí. no me había fijado esto, ahí está. tan bonitos, ¿sí? eh. Abrimos y al momento de darle aquí como que lo empujón. Si sí está fuertecito, como que con el tiempo se afloja Y pues las gomitas se sienten súper bien O sea, si sí te cierra el audio O sea, sí como que tapa mucho Vamos a ver qué contiene la cajita Güey, ¿cómo ahorita? Ah, ah, ah Ya los estoy rompiendo Ah, no mames, tiene respuestitos por si se te pierden. Ok, estas no las vamos a abrir Ya que estoy probando los audífonos, están funcionando O sea, sí se sujetan bien a mis oídos. Y pues este me imagino que tiene el cablecito de carga Aceptamos, el cablecito de carga Es este Y pues la verdad no está largo, pero Pues está bien Es entrada B8 De los antiguos teléfonos Pero pues no manches O sea, realmente no sé por qué seguirán haciendo esto y se supone que estamos en pleno 2020 2021 wey 2021 ok tenemos aquí otro instructivo Halo como si dijeras hello de las marcas de los productos que te, que te compres que te den o no sé como te dice pues esto es lo que contiene, la cajita está bonita eh, Aquí, en estos puntitos acá, en esta partecita de aquí Prenden botones, no sé si se alcanza a distinguir Pero aquí sí si prenden, se ven chidos. Me imagino que es la carga de la caja, ¿no? Porque traigo los audífonos de acá Así que si desde los audífonos, qué chido que te diga Wey, esto es la batería que tienen Qué chido la verdad, qué buena onda Y ya solo sería cosa de probarlo A ver qué tal, o sea no me quejo, fueron un regalo realmente, fueron un regalo bonito. Los audifoncitos, como pueden ver en la parte de aquí abajo, pues tienen su pequeñito imán, tienen su imán en esta partecita de aquí. Y pues al colocarlos en la parte de acá, vamos a ver. al colocarlos en esta parte de aquí, en se meten en automático. Ya, ya procedes se cerrarle y queda también su lucecita, su cargador, no sé la verdad está súper bien, estoy emocionado con todo esto que, que neta no me lo esperaba voy a proceder a probar el reloj a probar mis audífonos nuevos. Pues muchísimas gracias, muchas muchas gracias a esta personita que me lo regaló. No es mi novia ni nada, no no para que no piensen que ah no que fue tu novia que esto que lo otro, no no no fue, que ya tengo, así que pues qué buena onda de aquella personita que me lo regaló. Pues aquí voy a estar al pendiente de todo, de echarle ganas. La... Pues bueno, esto fue el unboxing del día de unboxing del día de hoy. Espero que les haya gustado.